Horóscopo de Virgo para hoy. 18 de marzo de 2018. Las necesidades emocionales te conducirán a salir con amigos esta noche, pero la realidad financiera de tu activo no quiere permitirlo. Gracias a este aspecto, la tensión surgirá en este día. Tienes el poder de ejercer una impresión emocional impresionante en un grupo de personas, por lo tanto utiliza esta influencia inteligentemente.